Y ya paso a, a presentarles a, al profesor eh, don Luis Camarero, que de todo corazón, no es una frase hecha, tenemos que agradecerle su colaboración en este seminario, pero no solo en este seminario, en otros, y también por ser una persona cercana a otras organizaciones de, del tercer sector. Eh, voy a presentarle con un resumen de su currículum porque no les exagero nada eh, si les digo que si leo todo su, toda su trayectoria profesional casi ocuparíamos el espacio que tiene para la ponencia. Eh, de todas maneras, eh, si, si quiero acercarles a, a todo su trabajo en el que eh, se dan las dos cuestiones que debe, que debe de ocupar la universidad, que es la, la docencia y la investigación. El profesor Camarero combina muy bien esta, estas dos cuestiones. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es catedrático del Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. De la UNED. Y, eh, policía combina muy bien con un gran eh, trabajo investigador porque es investigador principal de la Red de Excelencia de Investigaciones Socioterritoriales y Desarrollo Rural, y rural Ha dirigido eh, distintos proyectos de, de investigación, eh, porque dentro de su especialidad de su cátedra, estadística y técnicas de investigación, eh, también compaginó, comenzó su trayectoria como investigador en el seminario de estudios rurales con el profesor José Chupicente Mazariegos, de la Universidad Complutense de Madrid. Como digo, ha dirigido muchos proyectos de investigación, eh, ya hemos hablado de ellos, dedicados especialmente a la visibilización del trabajo femenino en áreas rurales. En la actualidad dirige otros proyectos centrados en los procesos que caracterizan la ruralidad española con especial atención a la sostenibilidad social, cuyos hallazgos están expuestos en diversas publicaciones. Todos los estudios e investigaciones del profesor Camarero se pueden encontrar porque están después plasmados en publicaciones. Ha dirigido una decena de tesis doctorales y por ello ha sido reconocido con el premio de tesis doctorales del Ilustre Colegio de Doctores de Ciencias Políticas y Sociología. Al mismo tiempo también es premio nacional de publicaciones agrarias del MAPA, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Colabora con la Agencia de Evaluación ANEP y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Durante el último quinquenio ha sido miembro de la Comisión de Expertos de la Subdirección de Proyectos de Investigación del Ministerio para la convocatoria del Plan Nacional de, del, del I+.D. en Ciencias Sociales. Eh, no lo pone aquí, pero también ha sido compareciente, eh, me parece que en la décima legislatura, en el Senado, eh, en, el, en los temas en la comisión que trabajaba la, la despoblación. Eh, su actividad no se queda solo en España, puesto que eh, también eh, ha participado y ha realizado estancias en, en, la, en la Escuela de, de Planificación Regional de, de Cardiff, en la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, eh, también en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM de México y, y en, en Lisboa. Eh, es coordinador del, que, del Comité de Investigación de Sociología Rural de la Federación Española de Sociología. Y bueno, también tengo que comprometer que está muy implicado en la gestión de, de, la, de la UNED, siendo eh, vicedecano de investigación y, y también director de departamento. Eh, es un breve resumen, pero yo creo que les da idea de, de, de toda la, la trayectoria eh, que el profesional del de, de doctor Camarero. Va a empezar su ponencia, que tiene 25-30 minutos y después tendríamos un cuarto de hora de, de preguntas. Hemos pensado que para, para facilitar esto de la gestión de las preguntas eh, van a, no sé si lo ha dicho mi compañero Marcelo pero eh, se va a hacer levantando la mano, o como tienen ustedes ahí en los tres puntitos, la posibilidad de una mano para que quiera preguntar, le rogamos eh, preguntas concretas para que puedan participar más, más personas participantes en el taller y, y bueno, creo que, que nada más. Una vez, eh, otra vez, muchísimas gracias al catedrático Camarero. Muy bien, muchas, muchas gracias, eh, eh, Sali. No, para mí la verdad es que es un, un placer el, el estar con, con, todos, con todos vosotros, con, con todos ustedes y compartir estas cuestiones en un momento que no está siendo fácil para nadie, que realmente... Quizás es siempre importante buscar el, el apoyo en el conocimiento y en estas situaciones de mayor incertidumbre yo creo que, que es más, más necesario. Creo que del currículum te ha faltado decir lo más importante, que es que soy amigo, amigo vuestro, amigo de, de Sally, de Pepe y, de, y de, de, de otra serie de personas que he visto que, están, que, estáis, que estáis por ahí en, en Castilla-La Mancha y que para mí pues es, es, como os digo, un, un placer el, que, el, el poder compartir estos debates porque eh, a mí me exige formalizar, llevar a, al terreno práctico algunas, algunas ideas y a la vez contrastarlas y aprender de, de esa realidad que tocáis vosotros, que es una realidad mucho más cercana, mucho más doméstica y que es la que debe alimentar los, nuevos, bueno, los buenos análisis. He preparado una... a ver si consigo que esto funcione una pequeña presentación eh, intentando explicar cuáles son las grandes tendencias ahora mismo de, de las áreas rurales y eh, una reflexión sobre cuáles pueden ser los efectos de esta eh, inolvidable crisis sanitaria. No tenemos referentes, porque los referentes de, de una crisis sanitaria parecida son aquella que se llamó la, la gripe española de hace un siglo, de 1918. Estas dos fotografías son de hace, de hace 100 años y como veis, eh, las situaciones... Eh, pero es un referente que tenemos tan olvidado y que además tiene una, una gran, una gran eh, eh, diferencia que eh, eh, eh, eh, eh, disminuyó, o sea, fundamentalmente los historiadores están de acuerdo en que la gripe del 18, lamentablemente, contribuyó a reducir las desigualdades sociales. Vinieron los Felices 20, vinieron épocas de progreso, de desarrollo, y lo hizo fundamentalmente porque tenía una distribución de eh, mortalidad eh, muy distinta a la que tiene, a, a la afección que tiene nuestra, nuestra pandemia actual. Si se fijan abajo, eh, para que se haga una idea, entonces las curvas de mortalidad eran en U se morían mucho los niños y también los, los ancianos y eh, con la crisis de eh, la gripe del 18, la curva se convierte en una W tiene un pico en las edades centrales de los 25 o 30 años. Es decir, hizo desaparecer toda una generación, toda una generación de, de jóvenes, toda una generación de, de padres y de madres y eh, eh, no tiene nada que ver con la, con la, con la situación eh, actual en la que tenemos por una parte una enfermedad que podemos considerar que es urbana porque se transmite en zonas de, de alta densidad con alta frecuencia de contactos con personas que tienen eh, muchos eh, eh, viajes y, y, y eso frente a las áreas rurales que entonces son, como, son áreas de, de baja densidad de mayor dispersión, etc. Sin embargo, por sus características demográficas tiene una mayor exposición a las áreas rurales, porque tenemos una población fuertemente, fuertemente envejecida, cuando digo envejecida eh, quiero decir eh, altamente envejecida, eh, más o sea, si divido la población rural en dos grupos, encontramos que en menos de 60 años son los mismos que los que tienen más de 60 años. 60 años dividiría la población rural en, en dos grupos iguales. Si nos fijamos, eh, la cuarta parte de eh, la población rural tiene más de, de, eh, de 70 años. En las áreas urbanas esto es bastante distinto. ¿no? El 60% de los fallecidos eh, a causa de, de esta crisis sanitaria tienen más de, de, de 80 años. Las dos terceras partes de personas que han ingresado en las UCIs que han, han sido afectados eh, más graves son mayor de 60 años. Hay una mayor exposición en, en las áreas rurales a pesar de que es una enfermedad urbana. Eh, bueno, en, en, en España eh, somos campeones dentro del, de, del envejecimiento en Europa. Estas son las 20 regiones más envejecidas de, de Europa, como ven la mayoría, y tanto algunas, a, a algunas portuguesas, la mayoría son españolas, especialmente la frontera, la franja. Eh, eh, entre España y Portugal es donde concentramos, pero como ven estamos manejando datos ¿no? de mayores de 60 años, datos de mayores de 80 ¿no? realmente tenemos unas poblaciones fuertemente envejecidas, 80 años son eh, ya edades donde realmente la atención debe ser constante hay pérdida de, eh, de, de, de muchas funciones etcétera, ¿no? y en este sentido esto caracteriza nuestras, nuestras áreas rurales una extremada y fuerte dependencia bien eh, he estado mirando a ver eh, si esta exposición eh, mayor de las áreas rurales se había convertido, afortunadamente parece, los pocos datos, porque como saben, donde se ha concentrado buena parte del, del problema de, de la crisis sanitaria ha sido las residencias de, de ancianos y afortunadamente los datos que he encontrado, no son, eh, falta un registro claro de, de datos de residencias, etcétera, eh, eh, pero eh, parece en Castilla y León al menos, eh, hay un, eh, el seguimiento que se ha realizado es que es 2,5 veces menor en los entornos rurales. He estado mirando a qué puede ser, a qué puede ser debido eh, y he encontrado importantes diferencias en el tamaño medio de la residencia. Si fijan, las residencias de zonas rurales son mucho más pequeñas. Estamos hablando de menos de 40, 40 personas residentes, mientras que encontramos en áreas, en áreas urbanas residencias eh, mucho más masificadas, de 80 a 90 personas. ¿no? Entonces, esto nos indica, por una parte, que si bien hay una mayor exposición, también el medio rural tiene una mayor capacidad de resiliencia, una mayor capacidad de adaptación, especialmente por este entorno que, eh, de, de residencias que resulta bastante, bastante eh, más amable. Pero bueno, el envejecimiento no es sino una muestra eh, eh, del proceso que, como bien decía el consejero, el problema del medio rural es un fuerte reto demográfico. Tenemos un problema serio de descapitalización social. De descapitalización social quiere decir que eh, eh, hay una ausencia importante de grupos jóvenes, de eh, grupos de edades centrales, que son los grupos que están eh, eh, eh, con las eh, que están en condiciones de, eh, de tener hijos, de, de cuidados, de actividad, etcétera. Si se fijan, eh, eh, pues tenemos una... Eh, eh, hay el doble de personas en estas edades, en áreas urbanas, frente a áreas rurales. Pero Es que además esto implica... Eh, también una, eh, una descapitalización eh, eh, intelectual, que es más, eh, más alarmante si nos fijamos cuando vemos en niveles de estudio. El gráfico de abajo, no sé si lo pueden ver bien, es el porcentaje de población con estudios universitarios entre áreas rurales y áreas urbanas. Como pueden ver, es, eh, hay una concentración. O sea, eh, personas jóvenes con estudios terminan residiendo en las áreas, las áreas urbanas y van quedando personas menos jóvenes y con menos estudios en, en, en las áreas rurales. Esto quiere decir que hay muchos procesos de desarrollo, muchas eh, eh, eh, eh, eh, iniciativas de inversión, de innovación social, que no pueden ser llevadas a cabo, porque no existe una masa suficiente, no existe una cantidad de capital social suficiente en áreas rurales. Este es una, uno de, de los grandes problemas. Eh, por otra parte, además, bueno, esto de que la, la crisis sanitaria, etcétera, no se iguala, pues desde luego eh, resulta bastante, eh, eh, bastante cuestionable en la medida que a la derecha tienen eh, una lectura de, eh, de la encuesta sanitaria sobre la prevalencia de enfermedades crónicas por nivel de estudios. Las barras azules son las personas que tienen menor nivel de estudios, las barras amarillas son las personas que tienen estudios universitarios. El, el decalaje es, es, eh, es importante, muy importante en mujeres, de tal manera que el nivel de estudios es un factor de riesgo de cara a... a, a, a, a, a, a, a a los efectos de, eh, eh, de, las, de las enfermedades y en este caso al, al efecto de, eh, precisamente de esta, de esta grave eh, pandemia. Bien, el problema es que estos procesos de descapitalización, y aquí yo creo que podemos encontrar referentes más próximos para entender cuáles van a ser los efectos que produce esta, esta crisis sanitaria, tienen que ver con los procesos de crisis, de crisis eh, económica, tienen... Eh, el medio rural, eh, bueno, se estaba tenemos esa imagen de despoblamiento, esa imagen de vacío, eh, que realmente es una reivindicación de que queremos poner el acento, queremos poner el foco en las áreas rurales. Sin embargo, no ha estado perdiendo población, al revés. Desde principios del siglo XXI ha estado creciendo en población, especialmente lo veremos ahora un poco más en detalle, de población eh, procedente del, eh, del extranjero. Sin embargo, la crisis de. Eh, Financiera de 2008, lo que se ha denominado la gran recesión, automáticamente ha roto esa tendencia de crecimiento, ha impedido la agrupación re familiar, ha movido a muchos eh, grupos eh, eh, de, de inmigrantes a volver a, a, a, a hacia las, las áreas metropolitanas, perimetropolitanas, etc. Tiene también efectos, efectos en, la, en la fecundidad, los veremos un poco más, más en detalle. De tal manera, que eh, es esperable que esta crisis sanitaria, eh, en primer lugar, interrumpe la recuperación. Si se fijan, esa crisis que habíamos tenido en 2008, esa caída de, de población, se estaba empezando a recuperar en 2016-2017, justo en 2018 eh, tenemos saltos altamente positivos, llega eh, 2020 y, y probablemente... Se nos, se nos corta y volveremos a esos a esos periodos de, eh, de caímientos sí, y eh, entonces eh, eh, interrumpe la recuperación y avanza en ese proceso de nueva oleada de descapitalización social. Bien, el, bueno, como ven, es fundamental, como les decía, eh, la contribución que ha tenido la, la población extranjera en el, en el crecimiento de, de las áreas rurales, hasta el punto que eh, ha modificado bastante el, el, el paisaje, el panorama de nuestra ruralidad. Seguimos imaginándonos una ruralidad tradicional cuando realmente tenemos una ruralidad fuertemente eh, cosmopolita, de básicamente más del 15% de la población rural es, eh, ha nacido fuera, fuera de España. En los grupos centrales de edades de 20 a, a 40 años, llegamos a muchas zonas donde es el, tre, el 20, 22%, etcétera, de la población eh, eh, rural. Es una población fuertemente cosmopolita, como se ven. Eh, eh, con una gran incidencia en las, en las zonas de, eh, de Levante, del Valle del Ebro, y con una menor presencia en el Valle del, del Guadalquivir, pero básicamente se va, se va difundiendo por todo el, eso. Eh, tienen un eh, efecto muy importante dentro de, de la... Del, distribución de eh, eh, fecundidad. Eh, eh, estos son las tasas, los indicadores que nos dirían el número de hijos que tiene una mujer a, a lo largo de su vida debería tener eh, más de dos para que una población pueda crecer. Eh, como ven, está más cerca, eh, estamos muy lejos del dos y estamos en las áreas rurales, especialmente en las madres eh, del grupo de madres nacidas en España, están muy cerca de eh, uno, es decir, casi ni siquiera una una población eh, se reproduce a, a, a la mitad. Eh, se han recuperado de, eh, de la crisis, pero eh, lo importante es que el efecto que tienen en las nuevas generaciones rurales, que yo creo que es un efecto eh, eh, que es, que es, muy, que, que es eh, a, a considerar y a tener en cuenta. Eh, he mirado las personas que tienen menos de 13 años, que van a ser los nuevos, eh, eh, los nuevos habitantes, las próximas generaciones rurales, y los datos lo que indican es que la cuarta parte de las personas, de los niños, de los menores, tienen origen extranjero, bien porque han nacido fuera de España, bien porque sus madres son, son extranjeras. En las áreas rurales más pequeñas encontramos que también estamos en cifras cercanas al 25, al 20%, es decir, las nuevas, eh, son nuevas generaciones, los nuevos rurales tienen una fuerte presencia eh, cosmopolita. Eh, eh, claro, eh, hay una relación que lo vamos a ver en, en, en más detalle entre eh, exclusión y... Eh, eh, Precisamente el asentamiento de los grupos extranjeros en áreas rurales tiene que ver con su riesgo. Es un rebosadero de áreas urbanas que van llegando casi cuando se completan las áreas urbanas, van instalándose en áreas rurales. Con lo cual, las situaciones en riesgo de pobreza o exclusión, el indicador de indicador a como pueden ver, más del 60% de las, de las personas que no han nacido en España, que residen en áreas rurales, están en riesgo de, de exclusión, según el indicador AROPE. Son unas cifras muy grandes. Por lo tanto, nos encontramos con un cosmopolitismo, unas áreas rurales que han, se han transformado de una manera enorme, que han cambiado el imaginario que teníamos de ellas, pero que se sustenta en un cosmopolitismo precario. Primero, porque son vidas, en muchos casos, muy precarias, como inserción precaria, laboral, y porque también los procesos de acogimiento son muy precarios. Están basados fundamentalmente en la idea de la asimilación de que vengan y que eh, eh, vayan haciendo lo mismo que eh, hacemos nosotros, no lo reconocemos más que mucho más allá de esa figura del buen trabajador, o sea que eso es realmente, pero ni siquiera le reconocemos eh, no solo ya valores culturales o de eh, sino ni siquiera como grupos de consumidores. Aparecen eh, eh, como que no tuvieran una capacidad de consumo, porque realmente para nosotros solo importa que sean eh, eh, trabajadores. Eh, dóciles, domésticos, etc. ¿no? Yo creo que aquí eh, están excluidos del imaginario del desarrollo rural. Tenemos una capacidad y tenemos una potencialidad grande en las áreas rurales, precisamente dentro de este proceso de descapitalización. Tenemos un buen capital eh, intercultural. Ahora mismo yo no conozco ningún restaurante eh, eh, Tres Estrellas Michelin, porque no voy a ellos, pero no conozco eh, ninguno que no presuma de tener eh, un eh, eh, grupo, un equipo de, de cocina eh, transcontinental. O sea, que realmente, si vamos a cualquier, lo primero que nos indican es la variedad de, de, de cocineros que tienen para la elaboración de productos, la incorporación de distintas. Tenemos una gran capacidad en el medio rural, un fuerte cosmopolitismo, pero eh, eh, queda fuera de nuestro, imaginario, eh, eh, de, de nuestro imaginario el desarrollo. Creo que ahí es la cuestión. Bien, eh, las crisis eh, pues, eh, no solo afectan al flujo de población, sino afectan eh, sobre todo pues, a, a, a, a, a, a aumento y eh, de eh, riesgo eh, de los, los indicadores de, de pobreza y de, y de exclusión. Eh, en las áreas eh, rurales tienen unas, unos valores más altos eh, que en que las, las áreas urbanas. Bueno, ahí está. Voy a meterle un poco en el terreno de, de Juan Carlos lleno que estaba por ahí, pero luego nos, nos podrá corregir. Y he mirado cuál ha sido el efecto que ha tenido la crisis del 2008 dentro de, eh, de, estos, de estos indicadores como un intento de valorar cuál puede ser la crisis actual, la crisis sanitaria y cómo va a afectar a los distintos indicadores. Como ven, eh, la crisis de 2008... No ha afectado especialmente a lo que, como saben, el indicador AROPE tiene tres, tres grandes patas, que son ingresos, eh, trabajo y carencia material severa. Eh, ha, no ha afectado especialmente a, a, a, a los ingresos, entre otras cosas, porque por el esfuerzo, por el colchón social, por el colchón, eh, el esfuerzo que se ha realizado en transferencias y en beneficios sociales y a su vez porque nos encontramos ante una población eh, eh, pensionista que realmente es bastante menos insensible en estas, eh, en estas situaciones. Realmente el efecto que ha tenido ha sido sobre todo, si se fijan en la curva gris, en las personas que viven en eh, hogares con muy baja intensidad de trabajo. Ha sido un efecto grande, que se ha, se ha duplicado el número de hogares con baja capacidad, con baja inserción de, de trabajo, que es una medida... De, de, de exclusión social, de dificultades futuras. La cuestión es si ahora la nueva crisis sanitaria, la atención a la nueva crisis sanitaria, conseguirá mantener los beneficios sociales para que no caigan los ingresos y podrá hacer frente a una nueva avalancha de dificultades, de dificultades laborales. Si se fijan, el comportamiento ha sido distinto al, al urbano, las, las, el, las áreas urbanas, el riesgo de exclusiones es bastante me, menor, pero sin embargo sí que se nota la curva roja como realmente los beneficios sociales no han conseguido paralizar, neutralizar, como en el caso de áreas rurales, tanto el efecto de, de la crisis ha seguido aumentando la, la, la desigualdad. Eh, e incluso eh, las carencias materiales. El medio rural ha conseguido defenderse mejor de, eh, eh, de la crisis de eh, eh, 2008, eh, que las, eh, pero eh, eh, tenemos dudas del comportamiento que va a tener respecto a la, a la crisis eh, sanitaria. Es eh, importante ver, eh, cuando hablábamos de eh, la pobreza, decía muy bien, eh, el consejero tiene tiene cara eh, mujer, pero a mí lo que más me ha alarmado es ver la importancia que tiene eh, la juventud de la pobreza en áreas rurales comparada con eh, eh, la, media, la, media, la media nacional. Tenemos unos grupos generacionales jóvenes que, como ven, despuntan mucho respecto... Eh, bueno, tenemos en primer lugar una relación inversa. O sea, las generaciones jóvenes tienen mayor riesgo de exclusión que las generaciones de las generaciones mayores, lo cual nos debe, eh, nos en situa una situación preocupante, pero las áreas rurales se amplifica aún más este efecto ¿no? de, de desigualdad eh, generacional, ¿no? con lo cual realmente nos vuelve a retroalimentar ese proceso de descapitalización y además de precarización de, el, el, el, eh, de, de ese reducido capital social, eh, capital joven que, que, que encontramos. Bueno, eh, ya brevemente voy a terminar con algunos de los aspectos que, eh, que han tenido las medidas eh, y, y la situación actual de, de los últimos días. Como saben, nuestra principal estrategia ha sido el confinamiento, ha sido bueno, nuestra principal estrategia y la, la, la estrategia compartida por todo el, el planeta en distintas medidas. En la barra roja, que no sé si, si la ven ahí, esto sería la movilidad que había en noviembre de las personas que diariamente se desplazan de, de un municipio a otro, por motivos laborales, educativos, etc. Más o menos una tercera parte de la población diariamente estamos moviéndonos y estas son las cifras, que encontramos en marzo. ¿no? Que eso ahora estamos recuperándonos, pero bueno, ha sido una paralización, como saben, eh, absoluta y que ha tenido unos efectos eh, importantes en las áreas rurales, porque las áreas rurales son fuertemente eh, dependientes de la movilidad. En primer lugar, por esta composición demográfica que tenemos, fíjense que más de la tercera parte de las personas que viven en áreas rurales viven en, eh, eh, en hogares unipersonales, viven solos. ¿no? Una parte de ellos son personas, son personas mayores, son personas mayores eh, que, viven, que viven sola. Además, eh, eh, hay eh, unas importantes dificultades de acceso a distintos servicios sanitarios, eh, bancarios, etcétera Pero incluyen también dificultades muy importantes de servicios a puntos de venta, de alimentación a tiendas, al acceso de servicios eh, eh, eh, de, consumo, de consumo diario. Más del 20% de la población que reside en áreas rurales eh, detalla de dificultades importantes de acceso a, a, a, a, a, a tiendas de, eh, eh, de alimentación. Eh, muchos pueblos eh, eh, se sirven de, de, de sistemas como, como este que aparece abajo, de, de, eh, de transporte, etcétera, que van de vez en cuando y que con la crisis se han dejado de ir si lo vemos ya por, para, para distintos grupos eh, eh, colectivos concretos nos encontramos que ha habido un cóctel muy amargo en las áreas rurales que eh, el producto del envejecimiento la distancia y el confinamiento se han generado eh, grandes redes de solidaridad ¿no? o sea, aquí pues tenemos los alcaldes que han ido alcaldes y concejales que han ido llevando las compras y que han ido desplazándose diariamente para, para, para dar servicio a estos, estos grupos de, de personas mayores, a esas eh, personas que no tenían eh, eh, acceso ¿no? y que no, no venían los, los, los comerciantes, etcétera. Pero esto nos está indicando, más allá de estas redes de solidaridad, nos está indicando la falta de capital social eh, eh, que tienen las áreas rurales. Pero fíjense que las áreas urbanas eh, lo hemos visto a través de anuncios que han aparecido en los distintos ascensores de jóvenes, de voluntarios, que se ofrecían a llevarte las compras, a hacerte distintas a personas mayores, etcétera. Las áreas rurales han tenido que ser los propios eh, que son este grupo reducido, en este caso los alcaldes, etcétera Se ha reducido también, se han cerrado, se ha producido una concentración de los servicios sanitarios en los grandes hospitales, como siempre, todos los procesos han sido absorbidos por las áreas urbanas y han dejado desatendidos buena parte de los sanatorios y de los centros de salud para poblaciones envejecidas con difícil accesibilidad en estas condiciones. Todavía a fecha de hoy muchos de los eh, eh, consultorios rurales siguen, siguen eh, cerrados. Bueno, otra cuestión que, que ha sido crucial ha sido el cierre laboral. Eh, se, pues bueno, hemos dejado de o sea, que solo hemos estado en las actividades esenciales. La agricultura es el sector que menos, menos ha caído, o sea, que, que se ha mantenido en, en mayor medida. Eh, eso sí, con una mayor incorporación de asalariados extranjeros que han asumido, han absorbido las condiciones, mayores condiciones de vulnerabilidad, eh, mayores condiciones de exposición a, a, a riesgos sanitarios y mayores condiciones de eh, inseguridad se ha aprovechado bien, de hecho incluso en algunos lugares se han abierto fronteras específicamente en algunos países, incluso en España se han abierto vuelos únicamente para traer mano mano de obra específica para para las grandes producciones se Ha intentado el, el, el acercar a las poblaciones locales, como ven, con poco con poco con poco éxito y ha mostrado esa esa vinculación importante del, del trabajo. El trabajo. Sin embargo, el confinamiento también ha sido para estos grupos eh, un motivo eh, importante de, eh, de, de, de inseguridad, porque no se confinan en viviendas, sino que se confinan en estos alojamientos, como pueden ver, bastante precarios. Estos son de, de la zona de Lepe, esa zona que nos, que nos envía todas esas fresas que hemos estado consumiendo durante estos días en, en los supermercados, que llegaban puntuales en grandes cantidades y a precios eh, pues eh, eran estas personas las que estaban, eh, como pueden ver, eh, no tienen acceso al agua y sin movilidad es difícil incluso el tener eh, agua, agua, agua potable. Eh, eh, nos hemos encontrado, pues ahora se están repatriando a, a grupos de jornaleras marroquíes, etcétera que han quedado aisladas en en, en Una cuestión que es fundamental y que eh, se han cerrado los mercados locales y con eso ha cambiado eh, eh, ese acceso, esa búsqueda que tenemos de relación entre productores primarios, eh, eh, canales cortos, comercialización, etcétera, porque sí que ha habido no solo ya el cierre de estos mercadillos, sino que ha habido un cambio en el, en el, en el consumo. Yo esto creo que es una cuestión que debemos reflexionar sobre ella. Hemos pasado de ese consumo de cercanía, eh, se ha potenciado más el consumo en grandes superficies, una sola vez, en grandes cantidades, en productos procesados, dentro de esta nueva cultura de eh, la higienización de, de nuestra vida. Hemos despreciado por inseguros, etcétera, los mercados y hemos pasado a, a, a, a incorporarnos como consumidores a nuevas. A Incluso ha crecido el, el consumo de productos ecológicos, pero en grandes superficies. Estos son datos de, de Francia, pero en grandes superficies, en productos procesados que tienen la, la etiqueta eco, pero que no son productos de proximidad, que no están alimentando ese entorno, ese entorno de, productores, de productores locales. Bien, termino ya con, una, con otra idea en este cambio de de consumo y de, y de actitudes que yo creo que también debemos tener, eh, tener muy, muy presente, pues efectivamente se pone en valor, eh, es el momento de las, de las áreas rurales, la crisis sanitaria nos pone eh, la importancia que tiene, la calidad de vida que tiene eh, las áreas rurales, pero una vez que se pone en valor, eh, incluso eh, nos encontramos que hay una mayor demanda de viviendas, o sea que... Eh, de viviendas a través del confinamiento para con, con más extensión, etcétera, en, en zonas de baja densidad, etcétera, pero fíjense, eh, hay una mayor contratación de, de, de, turismo, eh, de, de turismo rural, pero fíjense lo que nos dice aquí pues una persona eh, que, que gestiona eh, una casa rural. Y dice, al final lo que se quiere más que nada es el aire libre en el que poder estar pero que sea privado, no quieren compartir. Esto se ve, por ejemplo, en zonas donde hay baños naturales o piscinas municipales que no son atractivas porque los clientes, en este caso, prefieren estar solos con la familia y no tener mucho contacto con otras personas. Por eso tampoco se pregunta por monumentos u otro tipo de eh, actividades. Estamos reconstruyendo una nueva demanda de, eh, de la ruralidad, pero que es una nueva eh, demanda de la ruralidad privativa. Yo creo que es una cuestión que eh, no es... Eh, termino porque yo creo que me habré pasado ya del tiempo con cuatro con cuatro ideas que intentan resumir un poco lo que rápidamente les he intentado transmitir, que es, bueno, en primer lugar es eh, una enfermedad urbana que, es, que, hay, que, que incrementa sin duda la desigualdad social en, en, las, en las áreas rurales. Esta crisis sanitaria vuelve a aumentar la brecha rural-urbana, la diferencia entre eh, eh, rural-urbana. Eh, eh, Está afianzando el control de las grandes cadenas agroalimentarias a través de estos cambios de, eh, de lógicas de, eh, de consumo y despreciando ese, ese, ese soporte que tenemos de, de producciones de, de cercanía y todavía de tejido productivo de, eh, de las áreas rurales y está reconstruyendo una ruralidad cibernética pero bajo el soporte de la privacidad y de la individualidad. No realmente esto pone y dificulta aún más esa cohesión territorial que es una de las grandes cuestiones pendientes y que es el origen de esa brecha eh, rural-urbana. Eh, esto bueno yo les lo, les dejo aquí y les agradezco mucho mucho la, la atención. Gracias. Eh, sí, pues como, como habíamos previsto, eh, si queréis formular, eh, supongo que sí, alguna pregunta, adelante, tenemos como un cuarto de hora. Vamos a ver si, si funciona con, con la mano o si no con la mano así o si no tenéis en esos tres puntitos hay una mano que se puede pulsar y que, que la vería el, el ponente. Yo veo cuatro, solamente a cuatro personas. No sé si Marcelo o, o Coldo ve a más gente. si te parece, estoy pendiente del listado. De... Muy bien. Por si alguien levanta la mano y quiere formular una pregunta. Muy bien. Sí, si Fernando, eh, de Cabe Castilla-La Mancha. Eh, ¿Se me oye? Sí. ¿Se oye? Eh, soy Fernando de Cabe Castilla-La Mancha. Eh, enhorabuena por la ponencia del profesor, ha sido infinitamente didáctica, nos ha afianzado en muchas de las creencias que algunos ya teníamos y encima nos ha puesto en candelero. Yo creo que, que se está la difunción entre el valor añadido en tiempo de pandemia del medio rural, eh, pero olvidada efectivamente en infraestructuras. Me da la sensación de que hay un marketing, pero un marketing publicitario, un marketing comercial de cara al financiamiento del mundo rural. No sé si estaré en lo cierto o no estaría lo cierto. Me gustaría que el profesor nos avisase de que efectivamente esto es un marketing o es una recuperación real del mundo rural. Gracias. Sí bueno el marketing, el marketing está detrás o sea no es no es, no es nuevo yo no sé si recuerdan los distintos los distintos anuncios que hemos, que hemos visto últimamente de, de algunas de algunas empresas creo recordar ahora mismo una, una empresa de, de refrescos ¿no? refresca, una empresa de refrescos que van van las personas los lleva una cigüeña y los va soltando es algo así como eh, ¿Quién no tiene un pueblo? Etcétera, ¿no? Nos va llevando, nos va llevando a... Efectivamente, hay una, una nueva reconfiguración de, de valores, una nueva reconfiguración de, de valores eh, eh, postmodernos que se reconstruye y se valoriza las, eh, eh, la ruralidad, pero se valoriza dentro de estas estrategias de consumo privativo. Por grandes... grandes eh, eh, eh, eh, eh, con, con esta, con esta eh, eh, lógica de vivir mejor pero vivir eh, eh, mejor de forma independiente sin compartir sin eh, desarrollar eh, los distintos lazos ¿no? eh, eh, sin eh, incorporarse dentro del, del tejido de, eh, de los procesos y además se hace dentro de eh, para un grupo y para un eh, de personas que son capaces de ser autosuficientes a través de la automovilidad, ¿no? a través del vehículo privado, cuando realmente lo que estamos viendo han sido las dificultades, todas estas personas que estábamos hablando, dificultades de acceso, son los grupos que no tienen, que no tienen acceso a, a, a, a, a, vehículos, a vehículos privados. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una, una nueva reconstrucción que, como bien dices, tiene mucho... Eh, mucho de, eh, de marketing de venta de venta de lo rural estas ideas de pueblos en venta, etcétera, y que poco tiene que ver con una eh, eh, eh, nueva política o una nueva visión de eh, volver a adoptar al medio rural de esa mayor cercanía y de esa mayor proximidad a los distintos a los distintos a los distintos servicios. Muchas gracias. Eh, también en par ha eh, pedido palabra en Parfayos. Hola, buenos días. Eh, felicitarle primero por la magnífica exposición que ha hecho. Y luego, pues, me ha gustado mucho cuando usted ha estado hablando de los mercadillos, de los mercadillos rurales que han sido despreciados ¿eh? y con una competencia desleal, porque está bien que no abrieran los de ropa, que no abrieran los de artesanía, no sé yo. Pero los de comida eran tan esenciales como los grandes supermercados. Y hemos estado despreciando a esta gente, tirándola fuera de ahí. O sea que la brecha con, con esto se ha hecho mucho más grande. No podíamos ir a esos mercadillos de toda la vida donde solo dejaron poner los puestos, por ejemplo, de comida pero sí que podíamos ir a contagiarnos a grandes superficies o a grandes supermercados donde te pegaban empujones y al principio el aforo era multitudinario. Eso es un agravio comparativo. Y lo de vender los pueblos en venta es que somos baratos. El gran problema que tiene la España rural es que no somos un nicho de votantes suficientes como para decirles como lobby que aquí estamos y os vais a enterar. Ese es el problema. El problema es que con nuestro dinero han estado fabricando una red de AVE para que lo, la gente más adinerada se mueva mucho más a gusto y no tenga que coger el avión si temen volar. Pero mientras nosotros no tenemos ni, ni cercanías decentes, ni la mayoría autobuses y seguimos estando muy mal comunicados, con lo cual la España rural es la asignatura pendiente y lo va a seguir estando, porque mucho de hablar de la España vaciada mande quien mande, van pasando distintos gobiernos y seguimos igual, sino peor cada vez. Con lo cual, yo a esto solo le, le veo la unión. Lo único que nos puede sacar de esto es la unión, es hacernos fuertes y decir, pues no, con mi dinero no vais a hacer eso, con mi dinero vais a invertir en mi pueblo. Y no me digas que tenemos poco paro, manda narices, por no decir otra cosa. Por pues si están la mayoría jubilados, ¿cómo no vamos a tener poco paro? Es que cuando veo esas noticias, en serio, que me insultan. Claro que tenemos poco paro. Con una población mermada que la mayoría están todos jubilados, ¿cómo que no vamos a tener poco paro? Lo que tienen ustedes es muy poca vergüenza para encima sacar estas noticias. Eso es lo que pienso yo. Es que es increíble. Y encima las mujeres lo tenemos doblemente difícil en el mundo rural. Porque esto de que cerraron los consultorios rurales, a que no se les ocurre cerrar los consultorios en una capital, pero con nosotros siempre pueden, entonces es cuando más tendrían que habernos atendido, porque somos una población mucho más envejecida y mucho más débil frente a la pandemia. Yo muchas veces pienso que la verdadera pandemia para nosotros es la administración, que no es consciente, todo lo que se crea siempre es para las grandes ciudades, todo está pensado para grandes empresas y si no, miren ustedes las ayudas a grandes empresas como Nissan, Ford, etc., que ahora encima la Nissan se va. Pues no, pues que piensen un poquito más con nosotros, que con muy poco dinero pueden hacer mucho en esta España que no está vaciada, está sin llenar y tenemos que luchar para llenarla, porque vaciada ya está. Así es que hay, hay que llenarla, pero hay que llenarla reteniendo el talento. Estamos, hemos formado a nuestros hijos y deberían devolver a los pueblos, pero para eso hay que crear el clima, para que puedan venir y trabajar en nuestros pueblos. No sé ustedes qué pensarán de todo esto, pero tal como los tenemos, ninguno va a volver. Los vamos a formar, nos vamos a esforzar, nos vamos a matar para darles una formación y luego los vamos a exportar y los vamos a regalar por ahí. Y así no vamos bien. Hasta aquí. Sí, vale, vamos, tienes ahí bastante... Hay una cuestión ahí central que es realmente o sea, cómo se han aplicado las mismas políticas sanitarias sin tener en cuenta las diferencias de, de hábitat. Hay una cuestión que empieza a ponerse en práctica, que, que es el, el rural lens, que es cualquier política social, cualquier política europea, que tenga siempre un informe de impacto específico para las, para las áreas rurales, porque no se pueden tomar las mismas decisiones eh, para áreas fuertemente densificadas o para áreas que, eh, como en este caso, eh, de, baja, de baja densidad. Entonces, se hizo tarde, finalmente sí que se reconoció para municipios de menos de 10.000 habitantes o de densidades menores de 100 habitantes algunas consideraciones, porque uno de los problemas que se había encontrado con el confinamiento era que se estaba, eh, no se podía ir a las huertas, a las, a las huertas de autoconsumo. Realmente se impedía el acceso a vueltas de autoconsumo en situaciones de muy baja densidad, donde realmente el contacto interpersonal era casi infrecuente, etc. Eso se fue corrigiendo posteriormente. Entonces, yo creo que hay una cuestión aquí que es eso, ¿no? que quizás las alertas sanitarias se han generado con eh, eh, un intento de estandarizar que, es, eh, que deberíamos volver a poner en, en, en solfa, podríamos volver a, a poner encima de, eh, de la mesa la necesidad de adaptar las políticas sociales y las políticas sanitarias también de forma específica para, para las áreas rurales. En ¿no? este caso yo creo que ha, sido, que ha sido claro, etcétera, realmente eso, porque mientras, pues eso, simplemente el, el acceso a, a, a, a, a, a los recursos alimentarios en las grandes ciudades no tenía mayores problemas. En las áreas rurales nos hemos encontrado con problemas muy serios por no haber pensado esas, esas consideraciones. Muchas gracias. Hay dos personas que han pedido... Mmm palabra y poder hacer preguntas en el, en el chat y luego una tercera persona que ha escrito, ha escrito directamente la pregunta entonces, eh, si os parece visto que vamos con algo de, de retraso eh, doy palabra a Adolfo luego también a Andrea ha formulado una pregunta y luego cerraríamos con la pregunta que ha puesto Ana Marcos directamente en el chat pero Adolfo, adelante por favor Hola a todo el mundo os hablo desde Bolaños de Calatrava en la comarca de Campo de Galatrava. Eh, no sé si lo hemos comentado, pero una intención eh, de este taller es recopilar posicionamientos de quienes estamos en él y utilizar eh, las propuestas, las ideas que demos en, en nuestra labor de APN en Castilla-La Mancha de incidencia institucional y llevarla a varias direcciones generales y consejerías a partir de septiembre. Lo digo casi como respuesta o como añadido a, al comentario anterior de, de AER. ¿vale? Eh, solamente como, como aclaración, por si no se ha dicho suficientemente. Lo que digamos aquí va a tener efecto institucional o vamos a hacer todo lo posible para que lo tenga. Bien, dicho esto, una pregunta para el profesor, para, para Luis. Eh, ando últimamente leyendo por cuestiones varias, leyendo mucho sobre desarrollo rural y me estoy encontrando con eh, muchos argumentos que me... muchos datos que me llevan a pensar que se está haciendo cada vez más sólido un nuevo sistema feudal en el que eh, las ciudades medianas, grandes, son los castillos feudales, llenos de recursos, también de, de recursos en términos sanitarios, de empleo, etc. Y somos desde los pueblos que hay alrededor quienes rendimos pleitesía al nuevo señor feudal urbano, eh, acudiendo necesariamente a, al... A la, a, la, a la ciudad de turno a la ciudad que nos coge con, con más cercanía estratégica ese, mi pregunta es si crees que ese nuevo modelo feudal eh, es una locura mía eh, o tiene, algún, tiene alguna base eh, lo estamos luchando contra él suficientemente hay hay eh, ¿Botones que todavía no hemos presionado para desactivar este nuevo modelo, si es que lo hay? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, efectivamente, eh, vivimos en un modelo de desarrollo que es por concentración y, y aglomeración. Y además es un modelo de concentración y aglomeración global el que ya no las ciudades, sino incluso la, el caso de, de España, eh, las ciudades medias, incluso ciudades grandes, empiezan a, a quedar absolutamente eh, eh, también en, en un proceso de, de, de, de despoblación, de vaciado, de falta de recursos. Tenemos este esta, problema de descapitalización social eh, no solo tiene las áreas rurales. Si vamos a ciudades medias de tamaño de 200.000 y 300.000 habitantes del interior de la península, también nos lo, nos lo encontramos. O sea, que eso es, o sea, es una más una competición casi, casi global, eh, etc. Ahí, eh, y ese es el modelo de desarrollo. Y eso es una constante que difícilmente... Eh, eh, eh, tenemos visos de que, de que vaya a cambiar especialmente dentro de este contexto de grandes corporaciones eh, eh, financieras, grandes corporaciones de, de actividad, que además van apostando por una, por una geometría, una geometría eh, variable constantemente de, de núcleos centrales que van, que van eh, cambiando. Hasta el punto de que realmente se ha, se, se ha polarizado lo que llaman en, en, en, en, la expresión que a mí más me gusta, más que vacío o vaciado, son los territorios que me importan. Es una, una expresión que utiliza un geógrafo, Rodríguez Pose, que ha estudiado precisamente muy bien todos estos procesos de, eh, eh, de aglomeración ¿no? y que eh, tiene un, eh, un nombre en, en inglés que son los, los, terrenos, eh, los, los territorios flyover, ¿no? que son estos lugares que probablemente hemos pasado todos que vamos en avión y que solo los vemos ahí lejos, ¿no? esos territorios que atravesamos de, cuando saltamos de, de área metropolitana a área metropolitana, donde vamos desarrollando cada vez más, especialmente las personas eh, jóvenes, activas, y, eh, etcétera, vamos desarrollando cada vez más nuestra, nuestra, nuestra, nuestra vida y que vamos viendo esos territorios ahí que van quedando en el fondo. ¿no? que, que se, se, se, Siempre los vemos únicamente y los incorporamos ya solo a vista de pájaro ¿no? o desde el AVE, ¿no? esos territorios que vemos. Incluso antes las carreteras pasaban por los pueblos, ahora ya ni siquiera. ¿no? Entonces estos eh, ese, y esa es la principal cuestión, o sea, cuando estamos hablando, eh, de, la cuestión central ahora mismo es la búsqueda de modelos de cohesión territorial. Yo creo que esa es la, eh, eh, la clave. O sea, no es una... No es una, una relación únicamente eh, de despoblación, de vaciamiento rural urbano, sino de la generación de modelos que eh, eh, fundamenten una, una cuestión eh, eh, territorial mayor. ¿No? Hay muchas decisiones, muchos establecimientos que se, que se toman decisiones, que se toman en... en, en para que se hagan en áreas urbanas cuando precisamente podrían estar instalados en, en, en áreas rurales. Pongo, por ejemplo, el lugar donde se controlan todas las señales marítimas de España, ya antes había faros. Y el, bueno, sigue habiendo faros y en el faro había un farero y eso estaba distribuido por una dispersión por toda España. Ahora siguen los faros, en, en los faros no hay fareros porque todas las señales radiomarítimas se controlan desde Tres Cantos en Madrid. Ese lugar donde se están eh, controlando todo el espacio marítimo de, de España, que está tan alejado del mar, podría estar ahí o podría estar en, en, en tu pueblo de, de Calatrava porque también, que además de ahí han salido muy buenos almirantes de, de, esa, de, esa, de esas zonas del, del interior. ¿no? Pues bueno, hay que hay una tradición de grandes almirantes de la, de la Armada Española, podría estar... Eh, y además, si llevamos ese centro de señales marítimas, es un picaría que vamos a llevar infraestructuras de telecomunicaciones muy importantes que iban a dinamizar el territorio, ¿no? que es una de las grandes apuestas que puede eh, eh, contribuir la administración pública, sí que puede precisamente diversificar, porque eso va a generar unas nuevas economías de de escala de transmisión de nuevos de, de nuevos servicios a, a zonas rurales. Yo creo que esa es la cuestión. O sea, es, yo creo que ahí tienes muy bien puesto el foco en cómo lograr una mayor cohesión territorial, que es ahora mismo donde está el, el, el gran debate. No es un problema de desarrollo, sino es un problema de articulación territorial. Muchas gracias, Luis. Eh, doy, palabra, doy la palabra a Andrea. Por favor, os pido brevedad para que podamos ir cerrando este panel y podamos... Empezar con el siguiente. Andrea, por favor. Ok, gracias. Bueno, mi pregunta más va en el tema de, eh, luego de haber escuchado la intervención, el tema de que ante una crisis como esta, justamente ha sido nuevamente volver los ojos hacia el campo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estaría el no sé si llamarlo el debate entre soberanía y seguridad alimentaria, porque también aquí viene a estar el tanto el tema de abastecimiento, como si las personas del sector eh, rural siguieron trabajando pese a las circunstancias, y también el tema de seguridad alimentaria, porque ¿qué estamos comiendo? Esto quizás ha llevado a una cultura de, de agroecología, huertos en casa, entonces en ese nuevo encuentro Campo-Ciudad, ¿cómo vemos estos temas de soberanía y seguridad alimentaria? Gracias. Bueno, pues una cosa es cómo lo vemos y otra cosa es lo que hacemos. Que o sea, Realmente si preguntamos y hablamos, todos prefieren pues eso, una, una comida ecológica, de producción cercana, etcétera. Luego nuestros hábitos de compra lo que están demostrando es que precisamente... Eh, eh, quien ha ganado la, la batalla han sido las grandes corporaciones alimentarias, los grandes productos envasados, procesados, que dan una mayor garantía frente a un comercio donde nos encontramos los tomates ahí expuestos al, al aire, a un lugar donde nos encontramos los tomates bien envasados, etcétera, en eh, con su etiquetado, entonces esa es la práctica, quien está ganando la batalla en ese discurso, que sí que se genera un gran discurso, y generamos un gran discurso sobre eh, la importancia que tiene la agroecología, pero finalmente el consumidor lo que hace es incorporar a través de eh, nuevas etiquetas, es el debate que tenemos ahora eh, en Europa, ¿no? con eh, la estrategia, la, saben, eh, la, la política, Agraria, la famosa PAC está en revisión absoluta y eh, la nueva estrategia se denomina de eh, la granja a la mesa, ¿no? que tiene unos efectos importantes porque se van a prohibir las aplicaciones fitosanitarias, etcétera. Eh, buena parte de los sistemas de cultivo actuales van a, van a, a dejar de ser, de ser posibles en función de una nueva articulación de medidas eh, eh, más eh, eh, agroambientales. Eh, pero esa certificación es a través de la incorporación en el fondo de procedimientos biotecnológicos, es decir, a través de una inversión de capital biotecnológico, que eso nos aleja directamente de estos productores locales, de estos productores de proximidad, eh, etcétera, y nos acerca más a las grandes corporaciones industriales productivas que además son, eh, no lo he dicho, pero eh, buena parte de nuestra producción agrícola poco o nada tiene que ver con la vida de, de los pueblos, es otro mundo distinto. Yo realmente, o sea, realmente la agricultura española... Ha dado la, la espalda al, al campo. Son producciones que tienen incluso eh, trabajadores que, eh, que se mueven, que son trabajadores como, como veíamos, trabajadores globales que vienen de otros lugares del planeta durante una temporada. Los productores eh, son eh, eh, empresas... Que, que residen en grandes, en grandes centros, centros urbanos, están muy mecanizados, etcétera, y no tiene nada que ver con, con mejorar o, o soportar un pequeño tejido de productores. El caso de... es, es una parte del imaginario que tenemos de que el medio rural sigue siendo eh, agricultores, pequeños, familiares, en el caso de Europa eso ha dejado de... es, es una, una imagen que tenemos pero que no se, no se acerca para nada a la, a la realidad. Y sí, estas crisis aumentan y, eh, la preocupación por la seguridad, pero afianzan a toda una, a, a una nueva eh, eh, industria que poco tiene que ver con esa imagen que tenemos. ¿no? Esa es la gran contradicción gracias, Luis. Y una última pregunta que ha llegado a través del chat de Ana Marcos, de Acción contra el Hambre. Si se podría repetir el nombre del enfoque utilizado para realizar evaluaciones de impacto en el ámbito rural de las políticas públicas. Simplemente si se podría repetir el nombre de este... De este. Ah, rural Lens. Es eh, Rural Lens eh, para, para, para Canadá, que es eh, eso y el Rural Proofing en, el, en, el, en la documentación de la Unión Europea. Estupendo, muchísimas gracias. Eh, Sally, si te parece, te, te cedo la palabra para que puedas finalizar esta este primer panel. Eh, bueno, nada más me queda que dar las gracias a, a, al ponente, pero también a, a, a todas las personas que, que han participado. Yo, como ha dicho Dorfo, He dicho yo al principio, esto no es un debate que queda aquí, sino que tomamos buena nota para, para nuestra principal labor, la principal labor que tiene la red, que es la, la, la, la incidencia política. Y de animaros a, nos animamos todos ¿no? y todas a, a seguir trabajando para que no quede nadie atrás. Se ha, hablado de, se ha hablado de personas mayores, se ha hablado de jóvenes, se ha hablado de mujeres... Yo quisiera terminar a lo mejor recordando a, a, a jóvenes, a las mujeres jóvenes de los pueblos, que veo que, que, que necesitan todo el apoyo, toda, toda, eh, todas, las, todas las iniciativas para, para seguir con su proyecto de vida, porque a veces no tienen capacidad ni de conciliar. Porque como ya se ha dicho aquí, para, para seguir formándose, para trabajar, hay que salir del pueblo y no hay medio, no hay medio de, de locomoción. Eh, en fin, hay tanta tanta, tanta cuestión que a la que tenemos que hacer frente que, que yo creo que lo vamos a conseguir con todas la, las iniciativas y el trabajo que hemos visto aquí esta mañana. Eh, muchísimas gracias a, a todos y a todas y seguimos, si os parece, con el siguiente panel.